Hoy aprenderemos a realizar este hermoso enterizo para bebés de 6 a 9 meses. Vamos a iniciar con el patrón, por acá lo tenemos. Vamos a plasmar estas medidas en un pleo de papel colocado en una superficie plana. Vamos a iniciar con una línea horizontal y una línea vertical. En la unión de las dos líneas colocamos un punto. Va a ser nuestro punto de partida. Medimos 10 centímetros, hacia adentro colocamos un punto. Luego bajamos 7 centímetros, colocamos un punto por acá y medimos hacia adentro 14 centímetros con nuestra cinta métrica o regla colocamos un puntito por acá estos dos puntos lo unimos con una línea recta obteniendo así la sisa desde el punto inicial vamos a bajar el total de 32 centímetros colocamos un punto por acá luego vamos a bajar 3 centímetros colocando otro punto hacia adentro vamos a medir 3 centímetros colocando el siguiente punto unimos con una línea curva estos dos puntos, así desde este punto vamos a medir 16 centímetros con una regla, la cinta métrica por acá vamos a subir 2 centímetros, colocamos un punto y desde este punto vamos a unir con una línea recta con este punto que tenemos por acá de la parte baja de la sisa unimos todos los puntos con línea recta, por acá va el doblez de la tela vamos a obtener así la parte trasera y la parte delantera exactamente iguales con la tela dobladita hacia un lado Por acá lo tenemos previamente cortada, Escogimos esta hermosa tela En algodón Muy linda La cortamos exactamente igual Así Guiándonos por supuesto del patrón Recuerden para bebés de 6 a 9 meses El paso siguiente es unir las piezas Retiramos el patrón Para que puedan visualizar bien estas piezas Vamos a colocarla de cara o vamos a encarar las partes principales de esta forma para así poder unir las piezas lo colocamos así colocamos las partes principales hacia adentro, colocamos bien derechitas las piezas y vamos a pasar la primera costura por laterales vamos a realizar costura recta y zigzag. Muy bien, ya realizamos la primera costura en laterales Colocamos costuras recta y zigzag El paso siguiente es colocar Por acá en la parte superior una cinta elástica Esta cinta elástica tiene medida de 15 centímetros de largo Y de ancho 1.5 centímetros Para que nos quede igual Vamos a ubicar una con estas medidas Y vamos a colocarla así Desde la parte interna Vamos a colocarla por acá vamos a realizar un zigzag por toda la orilla de extremo a extremo luego de pasar esa primera costura en zigzag vamos a abrazar el orillo y pasamos costura recta muy bien ya realizamos la costura en ambos lados colocando así la elástica luego de abrazar pasamos costura recta pisando la elástica nos queda así unos lindos ruches como detalle para la parte superior ahora en la parte de la sisa Vamos a colocar unas franjas que tenemos por acá a manera de refuerzo. Acá tenemos dos, una para cada lado y te indico las medidas. Tiene medida de largo 36 centímetros y de ancho mide 3 centímetros. Las dos miden exactamente igual. Y vamos a colocarla como tirante iniciando desde la sisa. Primeramente vamos a unir las puntas, así, uniendo los extremos con una costurita recta por acá Luego de realizar la costura recta, así, nos queda de forma circular El paso siguiente es colocar esta unión por acá en la parte baja de la sisa Lo colocamos así, abrimos las costuras Vamos a colocarla así, desde la parte externa, de cara a las partes principales y vamos a pasar la costura iniciando desde allí. Vamos a colocarla así. Y pasar costura por toda la sisa, una costura recta. Del otro lado igual, las partes principales de cara. Muy bien, ya realizamos esa costura la costura la dejamos en la parte baja de la sisa y pasamos costura uniendo la sisa tanto en la parte delantera como en la parte trasera, así ahora el paso siguiente es abrazar el orillo de la sisa hacia adentro luego doblamos un centímetro, así y vamos a ir pasando costura abrazando el orillo, medio centímetro hacia adentro de esta forma vamos a pasar esa costura por todo el contorno muy bien, ya realizamos la costura abrazando así todo el orillo de la sisa y continuamos con este doblez hasta todo el contorno de los tirantes nos va a quedar así de una vez realizamos refuerzo y tirante miren qué hermoso queda, un excelente acabado, muy bonito y lo mejor es que es muy fácil de realizar ahora para la parte inferior vamos a colocar estos rectángulos de tela que cortamos de la misma tela para colocarlo acá como refuerzo miden de alto 6 centímetros y el largo, el largo que necesitemos acá en la parte inferior vamos a doblarlo de esta forma y vamos a pasar costura por los lados vamos a pasar costura recta en ambos lados luego de pasar esta costura recta vamos a voltearlos también le vamos a colocar donde van las piernas, vamos a colocar esta cinta elástica, es una cinta elástica de un centímetro de grosor. Y vamos a pasar primeramente, al igual que en la parte superior, una costura en zigzag estirando la elástica. Luego vamos a abrazar la elástica así y pasamos costura recta pisando la elástica. Muy bien, miren qué hermoso queda, queda ajustado así la elástica. En ambos lados lo hicimos igual ahora vamos a colocar el refuerzo por acá en la parte inferior acá las tenemos, pasamos costura en ambos lados ahora vamos a voltear para colocarla acá volteamos así, es muy fácil y vamos a pasar costura desde la parte exterior, así pasamos costura recta, también del otro lado costura recta y zigzag volteamos y colocamos de cada lado estos refuerzos en los cuales vamos a colocar botones y ojales muy bien, lista la costura pasamos costura recta y zigzag en la parte inferior, por acá las tenemos vamos a pasar otra costura a manera de refuerzo doblando esta costurita hacia adentro así y pasamos una costura recta por acá también del otro lado muy bien, ya realizamos esa costura así, pasamos costura recta doblando la parte que nos sobró por acá. Vamos a realizar acá colocando los botones y de este lado vamos a colocar los ojales, así. Tres ojales y tres botones. Muy bien, ya colocamos los botones por acá en la parte superior y los ojales en la parte inferior. Vamos a abrir los orificios y vamos a cerrar esta parte inferior. De nuestro lindo enterizo para bebé Vamos a realizarlo de esta forma Es muy fácil Muy lindo queda este acabado Ahora vamos a trabajar con la parte de la franela Por acá tenemos el patrón Fíjense, es un patrón básico Muy fácil de realizar Vamos a ubicar un pliego de papel Y vamos a plasmar las medidas bases Primeramente iniciamos Con una línea horizontal Una línea vertical En la unión de las dos líneas Colocamos nuestro punto inicial desde este punto inicial vamos a medir como lo indica acá el patrón Primeramente 5 centímetros y colocamos un punto acá en la parte superior Luego medimos 5 centímetros más y colocamos otro punto Bajamos un centímetro como lo indica acá el patrón Y trazamos una línea recta para el declive de hombros Luego desde el punto inicial vamos a bajar 2 centímetros, colocamos un punto para el escote trasero o el cuello trasero, uniendo así con una línea curva. También desde el punto inicial bajamos 6 centímetros, colocamos un punto y realizamos una línea curva para el escote delantero o cuello delantero. Así unimos los puntos, cuello trasero y cuello delantero desde el punto inicial bajamos 12 centímetros y colocamos un punto luego desde este punto vamos a medir 14 centímetros hacia adentro y colocamos otro punto por acá desde este punto vamos a trazar una línea curva obteniendo así la sisa de esta forma uniendo con el declive de hombros Luego desde el punto inicial vamos a medir el largo total de esta linda blusita o franela Colocando 33 centímetros, colocamos un punto por acá Hacia adentro, medimos 14 centímetros y colocamos un punto Unimos acá los puntos, trazando una línea recta Y vamos a colocarle el centímetro para la costura por todo el contorno Así por acá va el doblez de la tela por acá va el, el centímetro para la costura ya que va el corte y este es el doblez de la tela va la tela dobladita por acá esta hermosa camisetica va a llevar unas mangas por acá tenemos el patrón de las mangas vamos a trazar eh, línea horizontal y vertical en la unión colocamos un punto base desde este punto vamos a medir 11 centímetros hacia adentro 11 centímetros colocamos un puntito por acá Luego bajamos 9 centímetros y colocamos un puntico por acá Desde el punto inicial bajamos 11 centímetros y colocamos un punto Hacia adentro medimos 4 centímetros Colocando así un punto por acá Y unimos los puntos con una línea curva así como se muestra en la imagen Y por acá una línea recta en la parte superior va el doblez de la tela Vamos a cortar dos Para ambos lados Estas mangas Muy bien Vamos a cortarle exactamente igual Y tenemos la tela previamente cortada Es una hermosa tela en algodón Súper fresca, stretch Muy muy linda Es algodón para los consentidos de la casa Cortamos acá la parte trasera Y parte delantera, la más alta Es la parte trasera y el cuello más bajo es la parte delantera tenemos las dos partes, acá colocamos el corte dejando el centímetro para la costura para la parte inferior también cortamos las mangas por acá lo tenemos con el doblez de la tela hacia arriba fíjense y ahora vamos a unir las piezas Retiremos el patrón al final del video, podrán visualizarlo con mayor detalle. Vamos a unir las piezas, vamos a iniciar de esta forma, vamos a colocar las partes principales de cara y vamos a pasar una costura recta y zig zag por hombros, vamos a unir por hombros colocando bien derechitas las telas. muy bien, lista la costura pasamos costura recta y zigzag por los hombros abrimos así, miren qué bonito queda en la parte principal y el paso siguiente es colocar las mangas por aquí las tenemos separamos, son dos manguitas y vamos a colocarla así por la parte de la curva colocamos de cara, encaramos las partes principales y a partir de la parte baja de la sisa vamos a ir Colocándola, pasando costura recta hasta llegar al otro extremo. También vamos a realizar un zigzag, el mismo procedimiento de este lado. Muy bien, ya realizamos la costura. Fíjense qué bonito y qué fácil es realizar esta costura colocando las mangas en ambos lados. El paso siguiente es colocar el refuerzo. Recuerden que es un paso a paso: el refuerzo para el cuello. Para ello, tenemos previamente cortada por acá una franja de tela cortada al cejo es decir, de forma inclinada y esta tiene medida de 3 centímetros de ancho y el largo que necesitemos para el contorno del cuello vamos a colocar desde la parte interna así dejando un centímetro dejamos un centímetro y a partir de allí por la parte de la costurita del hombro vamos a irla colocando por todo el contorno al llegar acá cortamos el sobrante dejando un centímetro y unimos ambas puntas así pasamos una costurita uniendo las puntas luego el paso siguiente es abrazar hacia afuera todo el orillo del cuello doblamos un centímetro hacia adentro y volvemos a pasar una costura recta muy bien, ya realizamos esta costurita, miren qué hermoso queda doblamos hacia afuera, luego doblamos medio centímetro hacia adentro y nos queda espectacular, muy lindo, con muy buen acabado la parte del cuello El paso siguiente es cerrar los laterales Para ello vamos a colocar bien derechitas las costuras Y vamos a realizar por ambos laterales, desde la parte baja de las mangas, costura recta y zig zag en ambos lados Muy bien, ya realizamos esta costurita, cerrando así laterales de esta forma se nos va a hacer más fácil unir laterales, costura recta y zigzag. En la parte inferior a manera de ruedo vamos a realizar un doblez. Volteamos, miren qué hermoso estampado. Doblamos en la parte inferior a manera de ruedo un centímetro, luego otro centímetro hacia adentro y pasamos costura recta por todo el contorno de la parte inferior a manera de ruedo. También vamos a realizar este mismo procedimiento en las mangas Doblamos un centímetro colocando las costuritas hacia atrás Luego otro centímetro hacia adentro y pasamos costura Muy bien, ya realizamos el ruedo por todo el contorno de la parte inferior de esta franelita o camiseta Miren qué bonito queda, también en las mangas realizamos esta costura realizando los dobles esta hermosa camiseta fíjense que con pocos pasos la realizamos va a ser el complemento del enterizo que realizamos previamente por acá lo tenemos como pueden ver hacen contraste los colores vamos a colocarlo así en la parte interna es un jumper o enterizo para los más consentidos a los más pequeñitos de la casa si te ha gustado este proyecto lo saber a través de tus comentarios. Déjanos tus comentarios que te ha parecido, ¿Algún, alguna sugerencia, alguna duda. Puedes hacernoslo llegar a través de la cajita de comentarios. Fíjense qué linda combinación con este bello lazo para los consentidos de la casa. También puedes ganar eh, dinero, puedes adquirir ingresos a través de realizar estos proyectos. No olvides dejarnos tus comentarios, darle me gusta. Y activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo proyecto.